fuera de ese roster y que obviamente tendrán oportunidad de ir porque no estarán en grandes ligas o posiblemente eh, no son jugadores tan importantes en la cotización para cuidarlos. Pero a mí no me parece justo eso, porque si yo estoy buscando un pase a las Olimpiadas, que son los eventos más importantes del mundo, ¿por qué tú me tienes que prohibir que yo vaya con mi mejor equipo disponible? ¿Por qué tú me prohíbes después que dijo Wander Franco que va para allá que tú me digas que no puede ir porque la regla lo, lo, lo, lo impide? Entonces tú tienes No, no, no me gusta eso. El deporte del béisbol estuvo fuera de los Juegos Olímpicos mucho tiempo. Y ahora que regresa nos van a poner esas reglas. Entonces, ¿cuáles son los jugadores que ustedes quieren ver? ¿Los caballos, los toletes, lo que son espectáculos dentro del terreno o cuáles? A Garabé Rosa lo vamos a llevar para allá, por ejemplo. a ponerte un nombre de lo que van y resuelven, porque Garabé fue a un evento hace un año y trajo cinco trofeos, ganó todos los premios. Pero si te ponen a garabé, Rosa, con el permiso de Agarabe, ¿Tú quisieras ver a Juan de Franco, ¿verdad que sí? Sí, yo sin también. Duda. Entonces, un tema, un tema. Pero bueno, buenas tardes. Tenemos una llamada, ¿verdad? Hola. Hola, hola. hola. hola. Buenas, buenas tardes. Tarde. ¿Tú estás en la calle, verdad? Sí, ando en Santo Domingo, paseo familiar. ¿Con tu familia eh, o, o la familia adquirida? ¿Cuál de las dos usted cree que es? No, espere, espere, la familia de uno es la que la que sí, genéticamente, la familia, genéticamente la de... y la familia ah, no. adquirida es una familia que es la familia de la novia, de la esposa. Exactamente, exactamente. Ah. Estoy tomando café, caballero. Estoy tomando café ahora mismo, Suena querido. Como muy contento, él, está contento. ¿Tú está cobrando sí. un chequecito de una publicitaria. No, ¿qué pasa, mi hermano? No, pero pues yo, yo te estoy preguntando si está cobrando un cheque de una publicitaria o algo. No es nada no, malo. No, yo le llevo una croa aquí que le compré a usted. No, no, no, no. Yo no uso mucho eso. No, pues era para yo no era la he utilizado. Placer. No digo que un día no la use, pero... No, no. Para, para levantarme de la cama, al baño, yo tengo otra cosa. Yo, son, no Son muy caras para eso. Yo respeto. Lo ¿Usted es médico? Se fue. Pues los médicos, los médicos utilizan la, los, los, las crocs, la croc, sí, muchísimo tiempo. Este hombre ¿cómo? también la usa, y, no, porque y Jeffrey, ellos la usan andaban para los salir. tres para... Tres, tres payasos, <ríe> tres charlatanes. Los tres para la hermana Mirabalgo. En chancletas de flujo. goma andaban en un evento donde hay mucha gente. Ese tipo de, de, de, de asuntos se usa para ir a la playa, para bañarse, pues son de goma, son chancletas. Lo que pasa es que son un poquito más bonitas. ¿Parece hoy en La Glorieta con esa vaina? Si, Dice, son, si es la nueva era, <risa> para que la gente se ría de ti como un chopo. ¿Ves lo que usted parece? Unos chopo uno chopo en calizo de goma. Dice Junior Concepción, si se ofrece un huidero, como Pero él pregunto si puede viajar con eso. Claro que tú puedes viajar. Lo que pasa la gente va a decir, este es ridículo. Es lo primero que va a decir, este es chopo entonces Porque en realidad la gente no se cuida. Pero bueno, saludamos a todos los que usan esa porquería para salir a la Yo tarde. Sabes que el... el... <risa> Y le la ponen influencia. ahora unos botoncitos, unos bien, botones, unos bien. muñequitos de Mickey Mouse y de vaina. De, todo conejito, ridículo, de conejito, de conejito. ¿Sabes que el, el líder de... Eso de para de levantarse, otro, amigo, para allá de baño, para ir allá, allá colmado, el que va colmado y cosas ¿Sabes que la influencia de, de nuestro querido Adiel lo usa? tú ¿Sabes que eso viene por ahí? Por eso es ¿verdad? que Adiel lo pone, porque ese señor <risa> se lo pone. Vamos a hablar de Grandes Ligas, señor Junior. Y ayer se produjo sí, un sí, cambio sí, que sí, tiene involucrado sí. a un Franco Macorizano. Ya tú hablabas de eso durante los titulares. Hablamos de Wandy Peralta, que ahora estará con el equipo de los Yankees de Nueva York. Pasa el equipo ahora de la Gran Manzana, el Franco Macorizano, los Yankees, en su intento por mejorar ese picheo, es. que hasta ahora ha sido la parte fundamental. Yo después, de viejo, no están, Victor, no no oye, después de viejo, es difícil que yo tome... Es porque que Maña, cosas así, eso después de viejo no puede ser. Eso es antes. Él está en la edad de eso, él. Él está en la edad de ese tipo de cosas, pero, pero yo no. Yo soy una persona que ya ya el carnaval mío pasó para esos shows. Está pasando vergüenza por cosas así. Vámonos con Wandy. Wandy, que es oriundo de San Francisco y que es un orgullo de este pueblo. Wandy, que nosotros le estamos dando mucho seguimiento, sobre todo desde la temporada pasada. Él estuvo en Cincinnati, hizo un buen trabajo. Luego pasó a San Francisco. Se ha convertido en el cerrador de la franquicia. Obviamente, no va a los Yankees a cerrar porque ellos tienen ahí a Chapman, pero depende de su resultado la continuidad de Chapman en el futuro próximo podría estar ¿verdad? porque él lo está haciendo bien el equipo de San Francisco y lo comentaba con Abdiel, está batallando en el récord igual que los Dodgers sorprendiendo en el oeste de la Liga Nacional y tiene mucho que ver con el trabajo eficiente de este gran Franco Macorizano, de este hombre zurdo Hijo de una familia humilde, trabajadora, honesta, seria, porque yo visité esa familia, hice un trabajo y me di cuenta de la educación que recibió Wandy. que no habla mucho, es un pelotero de poco hablar. Cuando yo digo que habla poco, es que trabaja mucho en el terreno, no es muy dado a estar en público, le gusta la privacidad, pero es un tipo que suelta fuego de ese brazo zurdo que tiene. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué le veo en los Yankees de Nueva York? Un poco de presión, es inevitable para cualquier pelotero, mucho más joven. Llegar a Nueva York no, no es fácil, es un reto muy fuerte que sé que él tiene la capacidad para lograr eh, ser exitoso en esa, en esa organización. Va a una división complicada porque a pesar de que él está con el equipo de los Yankees, le quedan otros que están haciendo un buen papel. Pero ahora mismo, ahora mismo, y quiero preguntártelo a ti, hoy 28 de abril del 21, la división oeste de la Liga Nacional está más competitiva que el este de la Liga Americana, hoy, ¿qué Así piensas es. tú? No, sin duda sin Cuando duda. tú ves a San Francisco, por ejemplo, con 15 victorias, empatado con los doyos, que comenzó con 9 y 2 y tú sabes que San Diego está ahí. San Diego ahí. está ahí mismo también, claro. Y, que está, y Colorado está magando Arizona ahí, no está muy Arizona lejos Arizona es tampoco. el peor del grupo. Arizona es el equipo de, de Baltimore, de la Liga Americana en el Este, aunque Baltimore está empate con Yankees. Qué vaina esta, ¿eh? Así es. Pero, pero ¿te no te está gusta? muy lejos tampoco, Arizona. No, pero no. Eso están no jugando, me parece que... No, no van por parte, no, pero eso están, no están ahí lado. también en la lucha en esa división oeste de la liga nacional que debe ser como tú dices Pipe tú, Urrueta y, tendrá tiempo suficiente para integrarse a la práctica de los gigantes del Cibao para la temporada que viene eso no va para ningún lado en Arizona no, no, no, sin duda, sin duda alguna para ningún esa lugar. es la división ahora mismo más difícil eso está, de la, difícil. De la liga. Eso está difícil ya no es la división este de, de la, la liga te gusta ver americana? a Wandy Peralta y tú crees que sin a mí duda, me gusta porque duda. le Estamos va hablando. a dar, puede catapultar su carrera ahora ponerse sí. los ojos del mundo en el béisbol y como va a la agencia libre, está en su tercer año de arbitraje salarial, va a la agencia libre conseguir un buen contrato como él lo merece, eh, Wandy Peralta. Así es. Tú sabes que uno que también se puso en los ojos del mundo ayer y se puso loco conectando de cuadrangular fue el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Se sí. puso para la calle no una ni dos.